para aplicar el nuevo inicio, clic derecho sobre ella, así, SIM, así tú, y reemplazamos, en mi caso mi archivo a reemplazar está en escritorio. Bueno, guardamos y cerramos y abrimos nuestro Photoshop. Perfecto, así se mira nuestro Photoshop. ¿Les gusta?